El futuro de tu familia está en tus manos. Los servidores públicos reciben diferentes propuestas. No todas son buenas ni legales, aunque son muy tentadoras. Tarde o temprano, todo sale a la luz. Aceptar una propuesta ilegal es elegir tu ruina y la de tu familia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.